¿Funciona Slender Kit? ¿Voy a perder peso tomando este suplemento? Presta mucha atención a este vídeo para que no te engañen. Usted ha pasado por dietas difíciles, ejercicios que no trajeron ningún resultado y suplementos que hasta funcionaban durante algún tiempo, pero pronto dejaron de funcionar, causando varios efectos secundarios. ¿Y si te dijera que puedes adelgazar tomando algo sabroso? Me llamo Carlos, soy nutricionista y, en este vídeo, Voy a dar mi opinión sobre Slender Kick. Slender Kick es un suplemento 100% natural que puede ayudarte a realizar tu sueño de ser una persona realmente magra. Sus ingredientes garantizan el sabor sabroso y sus funciones de quema de grasa aseguran un adelgazamiento rápido y eficaz. Tomar Slender Kick diariamente durante un mínimo de 3 meses cada día es una gran manera de apoyarla. Pérdida de peso saludable, mantener una digestión saludable y altos niveles de energía además de apoyar su salud y juventud a largo plazo, entre muchos otros beneficios. Simplemente mezcle Slender Kick con agua o con su bebida favorita por la mañana y le encantará la forma en que se sentirá, ya que además de adelgazar su cuerpo estará siendo purificado y protegido de toxinas. Al derretir la grasa de su cuerpo se sentirá más joven y más dispuesto. Usted se sentirá más dispuesto, incluyendo hacer ejercicios y así complementar los efectos de Slender Kick aún más. Su armario tendrá que ser renovado porque esa ropa grande no servirá más. Al ser un suplemento natural, Slender Kick no causa efectos secundarios. Pero necesito hacer una alerta. Con la alta demanda de este suplemento, varios fabricantes, vendedores y sitios web están comercializando Slender Kick de manera falsificada. Pero ellos no tienen acceso a los verdaderos ingredientes seleccionados ni acceso a las investigaciones de los científicos que crearon ese suplemento. El verdadero Slender Kick se vende solo en su sitio web oficial. El enlace del sitio web oficial está en la descripción del vídeo y en él se puede obtener más información científica sobre los ingredientes, además de la oportunidad de comprar Slender Kick con un buen descuento. Para realizar la compra usted necesita rellenar los campos que solicitan su nombre y teléfono. Un agente autorizado se pondrá en contacto para confirmar su compra. Entre 5 a 10 días recibirá Slender Kick en su dirección. Y algo que puede hacerte aún más seguro es que solo realizarás el pago en el momento de la entrega. Miles de personas en todo el mundo están comprando Slender Kick. Y como se fabrica en una instalación certificada por las autoridades de seguridad, producir un nuevo lote del suplemento lleva cierto tiempo. Entonces, tendrás que actuar rápidamente para comprarlo antes de que se agote. Ahora que usted sabe todos los resultados que Slender Kick puede proporcionar, usted puede tomar la decisión que va a cambiar su vida. Tener la autoestima totalmente renovada, sentirse feliz, finalmente ser una persona delgada como siempre soñó, son algunos de los informes de personas que están haciendo uso de Slender Kick. Y si tienes alguno de estos deseos, también puedes realizar.